Toy Story. Juguetes grotescos. ¿Terminaste de empacar tus juguetes viejos para donarlos? Casi, solamente quiero un minutito para despedirme. Ok, desde luego. Adiós a mis juguetes, me despido. Te vas a destruir, te olvidas de mí, en que más que por jugar, me arrojaste hijo por el más, y me me volví, no te puedes recibir, no sé lo que hiciste a mí, no te puedes recibir. Arrepentido no te veo así. Brazo largo. ¿Disfrutaste al despedirte de tus juguetes? Oh, si sí, soy muy cariñoso. Ok, si lo eres como los de Pentian Staking, así que como recompensa. Ah, la nueva figura de acción del hombre Recaución. radiactivo con radiactividad real. Con oh, gracias, mamá. Manténgase alejado del escroto. Oye, tía, ¿dónde está tu escroto? Creo que está en el mueble de tu cuarto. Hecho en Chernóbil. Por fin, mi propio niño dulce y bueno. Ah, Está dulce y bueno. Por eso el payaso no sale de su caja. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Por qué no ves por ti mismo? ¡Ya! ¡Sí! Ya! Ta ta ta -tara ta ta ta ta ta ¿Quieres? ¿Quieres más pruebas? No. Te presento a Brazo Largo, Elmo Cosquillas y a Stacy Malibu sin cabeza. Oye tonto, mis ojos están aquí abajo. Oye hombre radiactivo. Hay una bomba nuclear en esa caja fuerte y tú eres el único que puede desactivarla. Muy fácil. Pastel radioactivo. Palomitas. Ryo, tienes que ver esto. Dejaron el correo en la calle y hay cartas volando por todos lados. <risa> ah, se derrite en mi interior. Mejor que se me afloja mi atuendo de comprar. Ah. Johnny siempre pone una toalla de papel. Yo creo que no te ves bien, hermana. Me imagino que es la hora del vino. <ríe> Descanse, <en> piezas. <ríe> Importante no introducir el microondas. Ay, ah, sus accesorios era para una viuda. ¿Qué? Su... To, ¡Qué tonto! Su viuda es un mono. En amarte a amar. Tenemos que pelear. Cuando termine con el suficiente, se veneran por separado. ¡Auto de estas. Regalo que nunca fue desenvuelto. Para Reo. ¡Uy! Oh, ¡Cuánto! Siempre creí que era solo un suéter. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Ahora regresemos con amor sin carreras. Vamos a hacerlo por David Reynolds, como Rossi la construyera puertorriqueña. Digas que tenemos que caminar entre los ebrios del distrito irlandés. Y ya no exhibiremos más de esa película. A continuación en TCM, nada. Ahí. ¿En dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! Mis juguetes. ¿Por qué mis juguetes están vivos? Río, Nuki, Haré lo mejor que hacen los payasos. ¡Matar! Oigan, chicos, no los habría tratado mal de saber que tengo sentimientos. Tú me tratas mal y yo sé que tienes sentimientos. ¿También estás en esto? No entiendo nada. Ellos no me tienen. Me escapé, perdedor. Ah, ay, out, ay carajo, ay Stacy Malibu. Doctora Stacy Malibu para ti, especialista en cirugía plástica. Matas como una chica. Ah, ah. No hay nada que ver. Ryu, ¿qué ha pasado contigo? Ay, no. Soy Ryo Onuki, veremos lo que tú quieras ver. Bueno, es muy simple. Los huesos de su hijo son bloques. Tiene un corazón de algodón unida con una caja de voz. Y su cerebro es dulce y plastilina. Ja, ja, ja, ja. Ay, doctor, ¿cómo es que pasó esto? Señora, no pregunte, no lo diga. Ryo hijo, háblanos por favor. Soy Ryo Onuki, amo a mi mamá y a mi papá. Ay, no lo perdimos. Es el final de Río. Perdió su humanidad. En juguete él se convirtió. ¿Quién lo siente ahora? Era un niño, lo aprovechó. Su mente ya muy vacía está. Es el final de Ryo. Es el final de Ryo. Buen viaje, Ryo. Nuestro mensaje, no compren juguetes.